que se pasea por sus raíces, el pueblo que día a día reafirma sus valores, tradiciones que representan su identidad, géneros musicales que enriquecen la diversidad de pensamientos, instrumentos tradicionales que expresan el sentir de un pueblo, la cotidianidad que a través de la cultura nos hace encontrar nuestra realidad. Estos son los sonidos del pueblo el calipso El calipso viene a ser una de las principales expresiones musicales y danzarias de, de, de la región del Caribe. Podríamos decir que en, la, en el plano de la música popular, el calipso viene siendo el principal aporte del Caribe al, al acervo artístico de la música popular a nivel mundial. Ahora, el calipso tiene un origen más bien humilde. Eh, se tiene como escenario físico, como lugar de de gestación de este género musical a la isla de Trinidad donde este género en un principio fue una forma de canto a manera de llamadas y respuestas que hacían los eh, esclavos, pues los pobladores negros de esta isla y que era un género donde tocaban cualquier tema de la cotidianidad de la vida pues, este, eh, el tema social eh, más de, después de la más variada naturaleza. Evidentemente, un género como este, eh, de tanta plasticidad, de tantas posibilidades expresivas, este se fue relacionando con lo que es también una de las principales tradiciones. Eh, del calendario popular de la región latinoamericana y sobre todo del Caribe como lo es el carnaval así como en Brasil el género eh, de la samba como forma musical y danzaria llega a ser la forma por excelencia para el carnaval brasilero el calipso se convierte en la forma musical más importante y básica para desarrollar los temas de las distintas comparsas que en principio se desarrollaron en Trinidad y por extensión posteriormente a todo el Caribe. El calipso no solamente es una forma musical con una gran importancia como género vocal, sino que además alrededor del calipso se desarrollaron una serie de instrumentos. En principio, tambores rudimentarios que en muchas partes de las islas del Caribe fueron desapareciendo y en el caso de la población del Callao, eh, tenemos la particularidad de que esos instrumentos antiguos que se perdieron en sus islas de origen siguen teniendo permanencia y vigencia en, en el caso de Venezuela en poblaciones como el Callao. Pero además hay una serie de instrumentos que se fueron ingeniando los, los calipsonianos, por llamarlo de alguna manera, para hacer su música. Entre ellos uno de los más importantes que también es un aporte fundamental del Caribe a la, a la música popular a nivel mundial es el desarrollo del steel band. el steel band, que es conocido, se, tra se traduce textualmente como banda de metal son los tambores hechos a partir de los barriles de petróleo y templados para producir alturas muy precisas. este instrumento es también un instrumento que está muy asociado al calipso a nivel del Caribe como, COMO ELEMENTO EXPRESIVO DEL GÉNERO. EN EL CASO DE VENEZUELA, EL, el STILBAN SE UTILIZA O TIENE PRESENCIA ES EN LA ZONA DEL ORIENTE, BÁSICAMENTE DE LA PENÍNSULA DE PARIA, DE POBLACIONES COMO UIDIA, IRAPA, YAGUARAPARO, DONDE ESTE INSTRUMENTO eh, y lo, eh, eh, HA TENIDO UN USO muy presente en los carnavales, dado al vínculo estrecho que tiene esa región del país con la vecina isla de Trinidad y Tobago. En Venezuela, el calipso se instala en dos regiones del país. En principio, está presente, dado la vecindad geográfica en el oriente del país, en el estado Sucre, particularmente en la península de Paria, donde hay un, ha habido a lo largo de, de, de siglos un, un constante intercambio entre esa costa del sucrense y la vecina isla de Trinidad, que no hay que olvidar que hasta el siglo XVIII, final del siglo XVIII, 1797, la isla de Trinidad formaba parte del ter, de la territorialidad de lo que era la provincia de Venezuela. Entonces, esa región siempre mantuvo un activo intercambio eh, comercial de bienes y, por supuesto, cultural. En este caso, el Calipso llega... Eh, probablemente a las costas de Sucre, con, a, a, a través de ese intercambio. Y se ha ido eh, re, reformulando, renovando o remozando con los nuevos elementos, como por ejemplo la incorporación del Steel band, que es un instrumento que se desarrolla a partir de las décadas de los años 40, de la Segunda Guerra Mundial, es que surge y se, se le da creación a este instrumento en la vecina isla de Trinidad. Entonces, el, eh, es, ese es un calipso muy particular que se da en las costas parianas. hacia el sur de Venezuela, específicamente en el estado Bolívar, en la población del Callao, la tradición del Calipso tiene otros, otros usos, otros elementos. Del Callao es una población que está eh, formada o fue formada en su génesis por inmigrantes de las islas de las Antillas Menores, tanto de Trinidad, Santa Lucía, Granada, Cariacú, Saint Vincent, entonces el cordón de islas eh, aportaron un contingente humano muy importante que llegó a la zona a trabajar en las eh, orillas del río Yuruari y en otros asentamientos mineros este, en la búsqueda del oro, era como una nueva cruzada por el dorado que no encontraron los españoles pues estos inmigrantes eh, de las vecinas islas este, sí lo encontraron e hicieron vida allí y además de, de venir al contingente humano con su particular forma de, de hablar, sus costumbres, llegaron los instrumentos y llegaron las manifestaciones musicales conectadas a ellos, por supuesto, siendo el calipso una de las más importantes. le da la particularidad de que el Calizo del Callao utiliza, como referí anteriormente, tambores que ellos llaman genéricamente en la región los tambores Bumbaco, que es una batería de tambores que está reseñada, que existió en, en otras islas de las Antillas Menores y por prohibiciones de las autoridades coloniales, esos instrumentos se, se perdieron en su lugar de origen, mientras que los instrumentos en tierra venezolana en esa Guayana aislada se siguieron manteniendo y hoy por hoy siguen teniendo vigencia en el uso de la música de, en, lo, en la interpretación del Calipso y esos instrumentos esos tambores se integran al cuatro al cuatro venezolano y a otros instrumentos que son típicos del, de todas las parrandas de Calipso las maracas hechas un poco al estilo de los porque llaman en las islas inglesas shak-shak, que es una maraca más bien hecha de, de una, un recipiente metálico. Otros instrumentos de tipo idiófono, campanas, cencerro, eh, la tapa de las bombonas que lo utilizan como cencerro, rayos, todos esos instrumentos se integran para hacer la base rítmico-armónica de lo que es el calipso. Y en el callao, pues permaneció la batería, la antigua batería de tambores que se perdieron en, otros, en otras poblaciones del Caribe y además se asociaron a otros instrumentos y podemos decir que se, se mantuvo un, un calipso muy, muy particular, de, de hecho el, hablamos del calipso del callado como una expresión muy particular dentro del contexto de la tradición popular venezolana. La mayoría de los cantos de Calipso del Callao, eh, son tradicionalmente cantados en inglés o en patuá. El patuá que es una mezcla de, de, distintos, eh, de distintos idiomas y que se da en, en el Caribe, en las Antillas Menores. Y en Venezuela existen los patuá parlantes, tanto en Paria como en, como en Bolívar. La mayoría de los cantos son pues, en, estos dos, en estas dos lenguas, se han mantenido a pesar del tiempo y a pesar de que muchas de, la, de las jóvenes generaciones que componen sus calipsos para las comparsas eh, ya no son bilingües como lo pudieron ser sus abuelos o inclusive sus padres. Tienen un, un manejo más bien precario del, del, del inglés o el patois, no obstante eso, lo siguen utilizando. Es como algo muy similar que ocurre en Trinidad, donde cantan parrandas, lo que ellos llaman allá parrandas, que ellos cantan aguinaldo en un español, un español diría uno un poco machucado, y aún cuando las nuevas generaciones no son hispanoparlantes, siguen cantando esos géneros en español. paz en Venezuela con lo que es EL, el calipso en el CALLADO, Se sigue cantando en el idioma original de los inmigrantes. Pocos, son, SON pocos los CALIPSO QUE SE, que se componen en español, aunque hay uno e, muy paradigmático, muy conocido como Guayana es, que es un calipso compuesto por e, una de las madamas de la, de la antigua comparda, comparsa de la negra Isidora, Lourdes Basanta. Ese es un calipso que, que fue, fue compuesto en, en español. Pero es más bien la excepción. entre otras madamas, para Lourdes Basanta, que la mencionamos hace un rato, y Cleotilde Billings, quien mantiene esa tradición a través de la agrupación Yuruari, que está comandada por ella y su esposo también callahuense Leopoldo Billings, quien se ha dado, quienes se han dado a la tarea de enseñarle a las jóvenes generaciones en la ciudad capital este, lo que son los secretos, los elementos intrínsecos y propios de esa tradición del, del callao. Ella como madama, pues, este, ustedes pueden ver el, el tipo de vestuario que es muy particular, el mismo nombre nos indica de dónde viene, es un vestuario madama, es eh, sinónimo de señora, eran las señoras, eh, las grandes señoras que acompañaban las comparsas en islas como Martinica, como Guadalupe, como Granada, de hecho, esos tipos de tocado en los sombreros, en los sombreros no, en el, eh, el atuendo que usan en la cabellera, la manera, el corte del vestido, eso se sigue manteniendo en esas islas, como también se mantiene en el Callao y de hecho como se mantiene el nombre de Madamas para aludir a ese personaje que tiene un, un alto valor simbólico, es una autoridad dentro de la, de la diversión, dentro de la, dentro de la comparsa. I'm gonna be Entre las personalidades importantes en el callao, indudablemente eh, Isidora Agnes, eh, cariñosamente llamada la Negra Isidora, fue una de las eh, personas más, más queridas y más importantes dentro de esa tradición en su, en su callao natal. Ella logró capitalizar eh, el entusiasmo de, de, de, de su generación, de sus contemporáneos, era un momento donde la festividad había caído en, en, en cierta decadencia y este, resucitó el espíritu de pues esas comparsas bien estructuradas, bien, eh, con, bien hechas con mucha preocupación por el, en las composiciones musicales. Todas las antillas. Entonces llegó al, al Callao, tiene años en el Callao, se quedó ahí y ahí le metimos el 4 y es nuestro. Mira, yo te, yo te toco igualito como se tocaba en el Callao cuando yo estaba pequeño Así es que se tocaba antes en el Callao. Este traje yo lo sé muchísimo. Ese no es un traje. ese es un traje de gala. Claro, que yo a todo el mundo no lo dice traje. Pero el que está conmigo tiene que utilizar ese traje. Hay que buscar para mantener la tradición, que es una tradición linda y bella. Mira, voces. Ya tengo que TOCAMOS cuatro, cuatro tambores, una guitarra, tres, cuatro. Tres, cuatro, sin rayo, voces.